Una mujer murió y tres resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado lunes en el sector Los Caños de Las Taranas, municipio de Villarriba. Lidia María Escolástico Paredes, alias La Pesada, de 37 años, residente en La Marga de Castillo, falleció al quedar atrapada dentro del vehículo a consecuencia de trauma cráneo y politraumatismo. Mientras que los lesionados son los hermanos Edward Ureña, de 23 años, y Eddie Luis Ureña, de 22, residentes en Rincón Hondo de Castillo, quienes presentan heridas en diferentes partes de su cuerpo. La otra víctima fue identificada como Jennifer Burgo, de 29 años, residente en el municipio de Pimentel. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.